Contentos todos de que inauguramos el ciclo escolar. ¿Estamos contentos de regresar a clase? ¡Sí! Digámoslo, ustedes que alegre de regresar a clase. ¡Qué alegre!